La poetizo, la encuentro en una gota de lluvia. La coloco en la columna de un poema y se larga con el nerviosismo de esa gacela que se asusta de mí porque mi mano se atreve y recorre su lomo su habitante de mi morada azul de belleza oscura marcha con sus pies pequeños me besa la mano mi regazo es su silla no conoce la lluvia pero me obliga a taparlo escucha mi ruego hierba seca del tiempo que madure en un sitio distinto del nuestro que se haga estrella ave o silencio que te oculte en un arco iris y esta que saber bailar y para hacerlo hay algo que está adherido al músculo ese músculo es el que nos da la propiedad de nuestro cuerpo y de ser nosotros mismos entonces de esa manera eh, en que pienso lo quise reunir en ese como en ese poema introductorio que es un poema, si sí, como usted lo vio es único en ese sentido de esa posibilidad de, de reunión que tiene y de unicidad. Eh.